Amigos y amigas, de acuerdo al marco normativo vigente, los procesos participativos de rendición de cuentas deben ser parte de la cultura política y ciudadana como un ejercicio de democracia participativa y de democracia directa en el país. La Constitución garantiza su ejercicio como un derecho y un deber la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, disponen una serie de acciones con el objetivo de efectivizar el mandato de la Carta Magna, de tal manera que los procesos de rendición de cuentas sean parte cotidiana de la gestión institucional y de la acción ciudadana. No olvidemos que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Esto dice el artículo 204 de la Constitución de la República. En esta línea y más allá de la normativa vigente, Radio Centro por Convicción Democrática y Profunda Responsabilidad Social rinde cuentas diariamente a sus oyentes que califican su gestión al sintonizar... O no la emisora. El alto nivel de audiencia que registra esta estación, gracias a nuestros oyentes por dispensarnos con su confianza, demuestra las sinergias generadas con el público al impulsar procesos de reflexión ciudadana y de diálogo social en el marco de una comunicación libre, plural, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción comunitaria en el que la ciudadanía asume el rol protagónico que tiene en la toma de decisiones y en la construcción de política pública que responda al requerimiento nacional. En democracia, queridos oyentes, las decisiones colectivas, al revertirse de legitimidad, deben ser asumidas por la esfera pública y determinar las reglas de una convivencia social transparente. La radio es un canal de enlace entre el poder público y la sociedad para promover la integración social, política, económica y cultural del país a fin de mantener la paz, e incidir en el desarrollo integral de los ecuatorianos. Bajo estas consideraciones, la División de Noticias Noti Hoy de Radio Centro, al alinearse con los objetivos estratégicos de la emisora, ofrece diariamente a sus oyentes espacios informativos y de opinión, cuyos contenidos son producidos por un equipo de comunicadores profesionales que trabaja con rigurosidad periodística e independencia. El debate democrático y la libre expresión de las opiniones vertidas por los protagonistas del hecho noticioso enriquecen el criterio ciudadano para la toma de decisiones. Los oyentes participan activamente en los debates a través de los canales digitales y convencionales habilitados para la interacción social, lo que definitivamente posibilita la promoción de los derechos ciudadanos, una activa participación en el debate social y el desarrollo del sentido crítico de la comunidad privilegiando la palabra y el diálogo como mecanismos sustanciales a fin de aproximar disensos y lograr consensos sociales que permitan mejorar los niveles de gobernabilidad en la vida nacional. Hoy más que nunca se requiere fortalecer la gobernabilidad. El respeto a los derechos, a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud, ...y la moral públicas... ...han sido observadas... ...en cada uno de los espacios... ...noticiosos... ...periodísticamente en el año 2021... ...la atención se centró una vez más... ...en la pandemia... ...sus repercusiones sociales y económicas... ...y los procesos de vacunación... ...en el ámbito político... ...las elecciones... ...el cambio de gobierno... ...y el nuevo modelo de gestión... ...marcaron la agenda noticiosa... ...acorde con la Urgencia Nacional... Notió y priorizó los espacios de educación comunitaria en torno a la vacunación, lo que implicó acciones sostenidas para posicionar en el oyente la necesidad de completar el número de dosis de los biológicos a fin de posibilitar la inmunidad colectiva. Expertos epidemiólogos, salubristas, virólogos, científicos, autoridades de salud académicos participaron activamente en este proceso radial. Campañas sobre el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, entre las principales medidas de bioseguridad, continuaron transmitiéndose para reafirmar la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía en una lucha que es de todos. Otro de los desafíos que enfrentó el área de noticias fue el escenario político atomizado por una diversidad de candidatos provenientes de más de 200 organizaciones políticas. Con el propósito de luchar en contra de la desinformación en este contexto electoral, más de 30 medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y universidades creamos la coalición Ecuador Verifica bajo el liderazgo de Fundamedios. El equipo periodístico de Ecuador Verifica chequeó más de 300 contenidos difundidos en redes sociales y servicios de mensajería, así como frases pronunciadas por los candidatos a la presidencia del Ecuador, esto con el objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información veraz y para contribuir con el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Como sugiere la Organización de Estados Americanos, para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, es necesario fortalecer las redes de verificadores del discurso público, porque esto, amigos, ayuda a los ciudadanos a navegar en un debate político complejo y en ocasiones contaminado de información falsa. En el marco de la Contraloría Social y en concordancia con el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación y artículo 36 del reglamento, NotiOi atendió los requerimientos de cinco instituciones respecto a copias de audio de diferentes entrevistas que fueron solicitadas por instituciones como la UTE, Superintendencia de Control del Poder de Mercados, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Terminal Portuaria de Manta y la empresa Logaritmo Compañía Limitada. En fin, notí hoy, en procesos sistémicos, se somete diariamente a la evaluación de la ciudadanía que interactúa en los diferentes espacios de la emisora, generándose una sinergia enriquecedora que fortalece la democracia.